La concha de tu mami. Bueno, si sí, eh, estoy enojado con YouTube, si sí, estoy enojado con YouTube porque hicieron una limpieza en Twitch. No me en YouTube a muchos canales, le sacaron suscriptores, incluyendo a mí. Bueno, está como por ejemplo, yo a ti que le bajaron como 60 suscriptores, a que le bajaron, no me acuerdo cuándo le bajaron, y a mí que me bajaron 37 suscriptores. Eres el rey del drama bueno, ya sacame la música tenebrosa y poneme una música más linda, porque vamos al grano de tu vieja. Bueno, soy gamer. Ser un gamer significa ser un gamer del alma. O sea, no hace falta que subas videos jugando y que las personas te vean jugando y... Pero están las personas tóxicas que dice que cuando juegan al 4-9 Se pensaron que iba a decir el nombre, no lo voy a decir No hace falta jugar al Fortnite para ser un gamer Iba a decir un gameplay, pero bueno Quiero decirles que yo no soy un gamer que no sé Me juegue todos los juegos que existen en el puto mundo, pero no Lo que me hace un gamer es, jugué muchos juegos de arcade Y me encantan, me encantan las cosas de 8 bit o pixel Earth. Y si, sí, tengo que decir que jugué eh, muchos juegos que tienen calidad, como el Fifa El Fifa No, no, ese no es el único que juego. Bueno, jugué al... Al PS. Y bueno, así que voy a hacer una lista de cómo saber si vos sos un gamer Un gamer de verdad que no está mariconeando con el 4-9 con la puta espada Así que bueno, acá les dejo un video informativo de cómo saber si sos gamer ¡El PRO! ¡El NU! A ver, vamos a jugar esto. Eh, ¿Cómo se llama ese juego? Espera, ¿con este salta? ¿Con, con qué me muevo? Con la palanquita, boludo. Es una palanquita. ¡AL TRISTE! <risa> ¿Qué te pasa? <risa> qué juega este <pasa? risa> juego, se juega el Crash Me hace recordar... <risa> me hace recordar a mi perrito. ¿no? <risa> Me cagué todo en realidad, pensé que estaba llevando un serio pelotudo de mierda. <risa> ¡El feliz! Dale, te, me falta uno más, me falta como uno más, dale, dale, dale. Dale, y ya la paso, ya la paso, ya. ¡Ay, perdí! Me llevó como 14 horas en hacer ese nivel. Pero qué importa, la puedo a volver a hacer. No ¡El zorro, joder! What are the fuck, saying? El enojado! Dale, déjame ganar, pelotudo del orto, dale, la concha! ¡La concha! a tu vieja! Todavía no puse el disco. ¡A que lo villa! No, oh, guacho, oh, te recayó, molico. Nooo, te recayó. ¡Gol, ¡Oh, la concha de tu hermana, gol! ¡Hijo de puta, gol! Bien. Lo no más gracioso es que yo no soy ninguno de esos. No, no soy ninguno. Yo soy así. ¡El pro! ¡El nu! ¡El triste! ¡El feliz! ¡El kaneki! Bueno, ya dejemos la actitud de los gamers y vamos a pasar con los juegos que me gustan y algo más personal. Bueno, a mí me gusta la chota. A mí me encantan los juegos de 8 bits, que sé yo, tipo el Kino Fighter, el Street Fighter, el Rage of Dragon, creo que se llamaba, todo, todo lo que sea de arcade. Es como, haceme el amor y cogeme como 7 veces en una hora. Pero también soy fanático de los juegos en plataforma, ¿eh? como por ejemplo el Dragon el Restart. El resto nunca lo pude pasar Para mí es como un Dark Soul y Nunca jugué el Dark Soul, Pero bueno Tengo que compararlo con alguien, ¿no? Ya sé que no es difícil Pero hay que tener una paciencia del orto Tienes que tener memoria Paciencia Paciencia No, no sí, tenés que tener triple paciencia Porque no se puede jugar ese juego Si no tenés eso También está el Teeny Toons Uy, Dios Ese juego sí que hay que tener una paciencia de la, Del orto, diría Y también entra el Crash Bandicoot ¡Ay, Dios! ¡Qué buen juego! Bueno, ¿qué, ¿qué dije? A ver, me gusta el género de lucha, de plataforma, me gusta la arcade, me gusta, a ver, la big... Bueno, ¡no! Esta máscara me vuelve muy gay, así que me lo voy a sacar. Me gusta la... ¡Yay! Yeah, ¡Llegó mi hermano! Justo estaba hablando de sexo. Mira, yeah, así es. Dale, tomas artística voy a hacer. Dale, Snow Motion, ya, ya, la pared. Dale, tiralo, la pared. Estás todo bien. transpirado, venid, venid que garpa No es que o estás sea, todo... ¿Qué pasa eso No, re no ¡Correte, guacho, que voy! ¿Por qué no querés aparecer? Se tapar... ¡Mirá esa campera! esa campera! ¿Qué onda con mi campera? Es re-vintage, mirá, está todo... ¡Vintage! El orto de ella está rota. Bueno, esperada, ah, esto es Family Friendly. ¡Me no, chupa pues... tres huevos, hermano! ¿Para qué me invitas? ¿Qué? No, yo... el a poncho a, me... a mí me gusta. re feo. Movimiento como me todo este A ver, Facundo GZB. ¿Qué? Estoy re domingo, no me jodas. Esta pregunta es para el próximo video. ¿Sufrís cuando vas a grabar videos? ¿Sufro cuando voy a grabar videos? No, no sufro. Ella está sufriendo. Oh, no, Me refiero que si sí te cuesta encontrar el momento justo para hacerlo. No, hoy fue re natural, o sea, lo puse a grabar así, no sé qué estaba diciendo. La superó. La superó, la superó. ¡Ah! A ver, Facundo otra vez dice ¿Cómo la pasaste tu cumpleaños? ¿La pasé bien? ¿Cuál es el sin, ten, sin sentimiento ese? Sí eh... No, no podés decir eso No tiene sentimiento, chico Dejalo morí No podés decir eso Me chupo a tres huevos ¿Cómo la pasaste este cumpleaños? Sí, eh, la pasé Para el orto Bueno, yo la no pasé un día normal eh, Lo único diferente era que me saludaran Cinco personas me vinieron a saludar Pero ese no es el punto que un Junco, Dios que vale más sexy Yo soy sexy no eso soy nada dio, sexy es, Eso que no me vio a mí, ¿sabes? Eso que no me vio en pelota Te amo, jaja ja. No, basta, me emociono Ah, se emocionó ah, ah Pobrecito, tiene 19, muy estúpido Y yo creo que tiene 15, no, espera, ah, no puedo decir eso Ataku Kenda Quiero mi... Vi... Ja, ya lo sacó eh, ¿Qué clase de...? <risa> ¿Ahora qué hago con mi vida? ¿Tiene miedo? Entre paréntesis, toma aire, toma aire Quiero más videos, ajá, sí, este va a ser el único video que voy a sacar, así que No sé cuánto va a durar, quiero que, quiero que dure 10 minutos para que no saque dos videos No saque dos videos Para que no saques dos videos en esta semana, así que la otra semana voy a hacer especial Halloween, Requer Navidad Doctor Sans dice, crack Pacman, ya empezó para la mierda Saludos con camioncitos de acá Bueno ya, no tengo más que decir Dale like, comenta este video Si, si quieren que aparezca en el próximo video denle like, comenten, peche mar, calle Wally 42 Sydney suscríbanse así que recupero todos los suscriptores que perdí y no tengo más nada que decir así que nos vemos en el próximo video y... si, sí, listo, el... el audio todavía sigue grabando así que querés, querés decir algo en mp3? tengo algo aquí en el labio um, tengo... tengo ganas de besarte pinche putita yeah. <risa> No, no, espera, silencio No, no, no, no, no puedo Tengo miedo